Marielif y Diego de Hiperderecho estamos haciendo este video para comentar las inquietudes que nos han llegado sobre la noticia de vulnerabilidad de Facebook eh, que se encontró este viernes y todo este fin de semana hemos estado escuchando algunas cosas que se han dicho así que nada, Diego, coméntanos, ¿qué sucedió? Eh, a ver, eh, lo que pasó fue que Facebook descubrió, detectaron que habían habido accesos sospechosos a millones de cuentas y cuando investig investigaron el problema Encontraron que eh, todo había partido, todo había iniciado porque Quizás has usado alguna vez, hay una, había una opción en Facebook Que tú ibas a tu propio perfil uh -huh. y tenía un botoncito que decía Quiero ver este perfil, o sea, tu perfil, claro. como ¿Cómo? tal persona uh -huh. Y eso para lo que servía era que, para, por ejemplo, tú querías que tu cumpleaños sea visible Solo para tus amigos en Facebook, uh -huh. pero querías que, por ejemplo La bueno. ciudad donde vives sea visible para cualquier persona Claro entonces te servía para cotejar eso para estar segura de que hayas configurado como tú querías yeah. pero el error de Facebook consistía en que eh, tú entrabas a tu propio perfil y ponías ver perfil como, por ejemplo Diego, entonces Facebook por una omisión, por un, una cosa que pasaron por alto eh, podías confundirlo podías confundir a Facebook, a la web a que crea que eras yo ok, o ¿Mm? sea, si es que yo entraba a ver cómo Sí. Leaf ponía uh -huh. Quiero ver el perfil como Diego Y Facebook por este error creía que eras Diego Que eres, eres? tú Y podías hacer las cosas como si fuera Diego Exacto okay. Y lo que eso creaba era un código Que podías utilizar para acceder a determinados datos de mi uh -huh. cuenta No por la web Sino por otras aplicaciones de, de ah, yeah. como, como Messenger O cosas así uh -huh. Pero era una cosa bien específica y más o menos compleja Entonces descubrieron eso Y es por eso que eh, de manera preventiva uh -huh. a esas cuentas que ellos descubrieron con esa actividad sospechosa, yeah. pero también a me parece como 40 millones más sí. por precaución como esas cuentas habían usado ver perfil uh -huh. como recientemente por precaución yeah. eh, hicieron esto de que seguramente viste el viernes te despertaste sí. y, claro, y tenías que, volver tenías que, a poner, es que poner tu contraseña seña. Claro, okay, esa entiendo. fue la precaución que tomaron. Entiendo. Entonces, no es que todas las personas que han tenido que escribir otra vez su contraseña es que se hayan visto afectadas, sino que puede ser que hayan usado la opción ver cómo Exacto. en el último año sí. y como prevención, lo que seis, lo que ha he hecho es cerrarles la cuenta para que vuelvan a escribir su eh, contraseña. Sí, los deslogueó. Los, los deslogueó, exactamente. Entonces okay. han tenido que solo y, ingresar nuevamente. Y o sea, dos preguntas ahí. ¿Sabemos como que quién hizo esto Facebook ha, ha metido algún reporte y eh, han publicado por ahora que no saben yeah. quién pero yeah. que están investigando todavía y digamos que o sea, ¿con qué finalidad podrían hacer eso no sé eh, de ahí sí hay que adivinar no uh -huh. eh, lo más probable es que uh -huh. si es que el objetivo uh -huh. era realmente obtener información de miles de perfiles yeah. Seguramente era algún grupo de spammers, o sea, esta gente que vende datos de personas para hacerles publicidad no deseada, o sea, para mandarles ofertas de la, la típica tontería que te llega de, este, compra el carro más barato, este, te han heredado una fortuna millonaria en África oh, yeah. y cosas así. Entiendo. Y este, esa es una y la otra es que quizás era algún grupo de, de hackers que encontró el problema y está tratando de encontrar una manera de obtener algo más que simplemente unos cuantos datos de los perfiles. Yeah. Quizás, por ejemplo, vender eh, esos accesos para likes falsos o, ah, yeah. o cosas así. Pero Facebook dice que por ahora no tienen sí, evidencia yeah. de que eso haya sido el caso. Entonces, si bien puede sonar medio inofensivo, ¿no? Que de pronto la consecuencia más grande sea que nos lleguen correos uh -huh. spam o correos ofreciéndonos cosas. O sea, es importante reconocer que estos datos los está teniendo posiblemente otra persona, otra empresa. Uh -huh. Sin nuestra autorización, nosotros claro. autorizamos a Facebook tener estos datos. Sí. Pero ¿qué va a pasar, digamos, con esos otros datos eh, que otra gente lo tiene? No, ahí es donde está el, el, el delito del, de estos hackers, ¿no? Este, lo que sí es una buena recomendación es siempre fijarte que lo que pones en Facebook sea algo que, o sea, ah, considerado si es que es buena idea ponerlo, sí. ¿no? Por ejemplo, yo no pongo mi fecha de nacimiento, uh -huh, cosas así pero por ahora no hay que preocuparse de nada en particular. ¿No habría algo más que hacer? No, este, y como Facebook mismo había publicado en su nota de prensa, si es que descubren algo más, uh -huh. este, van a publicar ah, es. una actualización y nosotros también, como derecho vamos a avisar hoy por Perfecto. si acaso tal cosa. Estaremos. Okay. Muy bien, bueno Diego, muchas gracias. Ya saben, si tenemos alguna actualización, les vamos a estar comentando qué es lo que ha sucedido. Así que si tienen algún comentario o preguntas sobre este tema, por favor escríbenos nada más. Y si tuvieran dudas sobre otro tema eh, que tenga que ver con tecnología, derechos humanos, no duden también en contactarnos para de repente luego hacer otro video sobre ese tema. Así que nada, gracias por escucharnos y vernos. Chao.